Un cordial saludo. Mi nombre es Humberto Amaya, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas Ingeniería, Tecnologías e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta ocasión quiero orientar a los estudiantes de compartir el link en Canva de forma adecuada. En tal sentido, vamos al servidor de Canva para realizar el proceso de orientación. Como pueden observar, en ese momento me encuentro ya en el servidor de Canva, www.canva.com y voy a ingresar. Previamente ya me he inscrito eh, como usuario. Entonces doy clic aquí en in Iniciar sesión. Estando al interior de Canva, eh, lo primero que se hace es crear un diseño. Entonces, al dar clic aquí en Crear un diseño, inmediatamente me, me aparecen las diferentes plantillas que Canva dispone para realizar el diseño en este caso presentación, póster, redes sociales animaciones, portadas es el número de plantillas que nos, que nos disponen para poder realizar el diseño en este caso vamos a hacer una presentación damos clic aquí en presentación y Canva inmediatamente eh, nos muestra las diferentes plantillas de presentación que, mm, que tiene vamos a hacer una muy rápida, por ejemplo esta, la primera ¿sí? es, una vez seleccionada esta plantilla, podemos escoger de esa plantilla las diferentes presentaciones que tiene, pero voy a coger la primera sencillamente es como para indicar a ustedes la manera de cómo compartir que es acá, ¿sí? entonces vamos a hacerlo, voy a dar clic aquí y sencillamente escribo que suficiente para poderles indicar a ustedes ¿sí? eh, la manera de cómo poder compartir esta presentación. Entonces aquí digamos Universidad Nacional Abierta y a Distancia. algo muy básico para que ustedes puedan en este momento reconocer ¿sí? cada uno de los elementos a tener en cuenta para poder compartir. Una vez que eh, he hecho la presentación, pues lo primero que, que debo de hacer es darle un nombre. Entonces, en este caso, vamos a decirle, vamos a decirle, por ejemplo, eh, ejemplo 1. Y ya con eso, observen pues, ustedes que ya la presentación ha sido guardada en, en Canva. Ahora vamos a compartir. El primer elemento que a tener en cuenta para poder compartir, voy a hacer aquí, es que. Por primera vez, como usuario, me va a salir un mensaje donde me dice de que, que si yo deseo compartir, lo primero que debo hacer es verificar el, el correo de certificación que yo tengo en Canva. La certificación aquí está, Canva, confirma tu correo electrónico. Entonces doy clic aquí, al dar clic en el, en, el, en el correo de confirmación me aparece esta interfaz donde me dice no te pierdas los avisos importantes de Canva, confirma tu correo electrónico y doy clic aquí. Estoy aquí para que inmediatamente me confirme eh, que yo soy el usuario que está solicitando compartir ese recurso de presentación que se hizo. Una vez que, que yo hago, que él me vuelve y me envía, me manda nuevamente al ambiente de desarrollo, de este ambiente, y ya, me, ya puedo empezar a compartir, ya puedo generar la dirección para poder compartir. Entonces... Canva me facilita tres opciones, mírenla. envía un enlace para ver y editar, ¿sí? algunos estudiantes han enviado esta opción, no, por favor, porque si yo mmm, envío esta opción de ver y editar, miren lo que sucede, voy a copiar ese enlace, copio el enlace, ¿sí? voy a cerrar completamente el proceso, O lo voy a cerrar para que ustedes vean. Sí, que la única, la única manera para poder observar, eh, observar adecuadamente este proceso es saliéndome de cámara. Entonces, ya tengo en el buffer de memoria del computador ese link de compartir. Y entonces, mire lo que sucede. Si yo doy clic aquí y pego la digresión ¿sí? de compartir en la edición, mire lo que me dice: te han invitado a editar un diseño creado por Humberto Amaya. Comienza a diseñar. Entonces, yo le digo editar diseño. ¿Sí? y me pide nuevamente el eh, correo y me pide el usuario no, por favor, esa no es la manera más adecuada de compartir porque me está obligando es que si la persona si usted le va a compartir su presentación a una persona que no es usuario de Canva pues va a tener que registrarse en Canva para poder observar su contenido esa no es la propuesta la propuesta es que usted pueda compartir sin necesidad de que la persona a quien le llega ese link tenga eh, que inscribirse o tenga que ingresar como usuario a campo entonces, esa es la observación que hago y para eso entonces vamos a hacerlo correctamente entonces en este caso nuevamente voy a iniciar sesión aquí están y inicio sesión para que ustedes observen la manera como se debe hacer listo, entonces aquí está nuevamente mi ejemplo y le digo compartir y entonces despliego esta opción Despliego aquí doy clic aquí y me dice envía un enlace para ver editar envía un, envía un enlace para que otros usen el diseño como plantilla o envía un enlace para ver tu diseño solamente para ver tu diseño este es el enlace que ustedes tienen que compartir sí una vez que ustedes hayan configurado esta parte ahora les digo hágame el favor y me copia el enlace ya lo copió que hice copiado listo ustedes ya tienen en la memoria de computador ese link así me puedo salir ¿sí? puedo salir tranquilamente de esta presentación para que ustedes puedan darse cuenta de que de esa manera eh, se puede compartir de una manera adecuada entonces aquí ya cierro esto ¿sí? voy a cerrar esto para que ustedes vean de que de esta manera yo puedo compartir el link, aquí está, entonces cuando a, cuando a mí me llega el link de un estudiante pues sencillamente lo pego aquí, doy enter inmediatamente me aparece la presentación, sin necesidad de que me esté pidiendo ni correo ni clave de usuario para poder ingresar a Cambo. De esa manera, ¿sí? es la manera en que se debe compartir adecuadamente el link de Cambo. Espero que con esta pequeña orientación, que es claro, la manera de compartir y les pueda ayudar en, en corregir el error que han cometido y así poder mejorar la retroalimentación y calificación. Un buen día. Hasta luego.